Muy buenas, en este mini vídeo vamos a comenzar el estudio del sistema nervioso periférico. Anteriormente habíamos estudiado el sistema nervioso central compuesto por cerebro y médula espinal. Eh, para comenzar a explicar lo que sí vamos a dibujar, a representar aquí la médula espinal, que ¿vale? la voy a representar aquí, así. Bien. Sabemos que eh, toda la información que llega al sistema nervioso central llegará a través de vías aferentes, ¿vale? que estoy representando en esta línea azul. Y eh, toda aquella información que ha sido procesada eh, llegará a los órganos efectores a través de vías eferentes. Bueno, la conexión entre estas vías aferentes y las vías eferentes motoras, ¿vale? va a ser llevadas a cabo a través de las neuronas, que voy a dibujar aquí, neuronas que se denominan interneuronas, ¿vale? Llevarán el mensaje a determinadas áreas de la corteza cerebral ¿vale? y de ahí, bueno, pues, la información la llevarán a las eh, neuronas motoras, por tanto, ponemos aquí eh, interneuronas. ¿Sí? No son más que eh, neuronas que lo que van a hacer es transmitir la información entre las vías aferentes y las vías eferentes en el sistema nervioso central, ¿vale? Bien, pues vamos entonces a a centrarnos en las vías aferentes. Y las vías aferentes van a estar compuestas, bueno, pues ¿por quién? Por, vamos a representar aquí lo que es una neurona aferente. Entonces, tenemos el soma y luego tenemos una serie de prolongaciones que son las dendritas. ¿vale? Estas dendritas serán los receptores. Receptores que recogerán toda la información, ¿vale? Bien, entonces... Eh, voy a poneros aquí, esto es vía aferente. Esta es la vía... Y como vía aferente será la sensorial. Por tanto, podemos eh, diferenciar dos sistemas, ¿vale? Yo diferenciaré a nivel... Aferente a los sistemas, lo que se considera un sistema que va a ser somatosensorial y un sistema que será sensorial bueno, pues estos sistemas somatosensoriales están compuesto tanto por receptores como por eh, neuronas, bueno, por lo que son los axones. Y va a estar, lo que nos va a conducir va a ser lo que denominamos esta, eh, la información consciente. Esta información consciente, bueno, pues eh, podemos hablar por tanto de que está compuesto por en este sistema somatosensorial vamos a poder encontrarnos nosotros receptores que van a ser los propioceptivos como nociceptivos. ¿Vale? Los propioceptivos son aquellos receptores que nos van a eh, dar información sobre la posición del cuerpo. Yo sé dónde está. Mi brazo, mi articulación, mi rodilla, ¿vale? Y los nociceptivos son aquellos receptores que nos van a informar sobre... Eh, son receptores que informan sobre el dolor. Mientras que el sistema, visceros, la, el sistema viscerosensorial eh, nos va a transmitir qué información. La información no consciente. ¿Vale? Entonces hay una serie de receptores... Eh, que están eh, localizados, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, estos receptores a los que hay una variación en el pH de la sangre, pues van a recibir esa información y la trasladan al sistema nervioso central para que, bueno, pues eh, tome las medidas que sean necesarias. Entonces esta es una información no consciente. Nosotros no somos conscientes, como puede ser, eh, como, va a ser eh, como podemos ser conscientes del dolor o de la local, bueno, la situación de nuestra rodilla, de nuestra pierna, de nuestro brazo. Bien, eh, también vamos, a, habíamos visto que eh, el sistema nervioso periférico iba a constar de una vía eferente, vale, ponemos aquí vía eferente o vía motora. Os pongo aquí vía eferente, que suele ser que es motora. ¿Vale? Está conectada ¿vale? a quién? A un órgano efector. ¿Por qué? Porque una vez que yo he, he recibido una información sensorial el cerebro va a procesar esa información y va a eh, bueno pues a emitir un mensaje para realizar una acción frente a ese frente a esa eh, bueno pues a esa información que ha recibido entonces ese eh, según el órgano efector el que bien puede ser un músculo o un órgano podremos también hablar de dos sistemas de acuerdo lo que va a ser el sistema Somatomotor. O podemos hablar también de un sistema que va a ser visceromotor. El sistema eh, somatomotor, bueno, pues está compuesto, ¿por qué? Por fibras que inervan los músculos esqueléticos, ¿de acuerdo? mientras que el sistema visceromotor va a estar eh, compuesto por, qué? por eh, fibras nerviosas que inervan las vísceras, ¿vale? Y también a este sistema visceromotor se le va a conocer como el sistema neurovegetativo, lo dejo aquí arriba. Sistema neurovegetativo, ¿vale? Bien, pues estos sistemas, tanto eh, sistema somatosensorial, sistema viscerosensorial, sistema somatomotor o el sistema visceromotor, eh, se van a organizar en unas estructuras, ¿vale? Y estas estructuras es lo que vamos a denominar eh, nervios periféricos, que lo voy a colocar aquí, en este color vamos a poner aquí, nervios periféricos. Vale. Pues estos nervios periféricos no son más que eh, una serie de estructuras que están compuestos por haces de eh, miles de fibras nerviosas que van a estar eh, encerradas en tejido conjuntivo o tejido conectivo. Estas fibras nerviosas no son más que axones, ¿de acuerdo? Y estos axones, eh... estos axones eh... van a estar aislados ¿vale? eh... por una serie de células que conocemos como células gliales de Schump. Vale. Estas células gliales, bueno, lo que van a dar es, es eh, soporte alimenticio, van a también a eh, eliminar restos celulares y también eh, lo que van a hacer es a eh, renovar pues, eh, lo que son eh, re, el recrecimiento de los axones. Para que nos entendamos un poco mejor, eh, los nervios periféricos van a funcionar como si fuesen eh, cables de, de, de los cables eléctricos, ¿de acuerdo? Yo voy a tener. Si hago una sección con cable eléctrico, me voy a encontrar, pues en este caso el tejido conectivo será plástico y dentro me voy a encontrar los hilos de cobre, ¿vale? Los hilos de cobre son, eh, van a ser, eh, son los axones y van a estar, bueno, pues estarán compuestos ellos, estarán todos unidos eh, formando haces. Eh, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues que yo en un nervio periférico me puedo encontrar... ¿Vale? Axones, varios axones, como estoy dibujando aquí, axones aferentes, de neuronas aferentes, ¿vale? Y también me voy a poder encontrar, me voy a poder encontrar también, pues, neuronas eferentes que lleven información motora, ¿vale? Entonces, esto sí que quedó, quiero que quede claro, ¿vale? Que a través del nervio periférico yo me voy a poder encontrar axones de neuronas eh, aferentes vale, como neurona axones de neuronas eferentes. ¿Vale? O sea, que lleven tanto información sensorial como que lleven información motora. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este mini vídeo. Te animo a compartir eh, todas tus dudas en clase o bien a través del foro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.